pero elegante. Regalos te dimos y más cogiste, le Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Vale. Se durmió. ¿No había un cuento más tétrico? Solo tiene seis meses. La de la tienda dijo que era tradicional. Un cuento local. Además, a Rose no le importa. Porque no lo entiende, por suerte. Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. No es... No importa. Lo siento. Pero no soy paranoico, solo prudente. Pues... En prudencia ya cuesta tu hija. Haré la cena. Tranquila, Rose. Tu madre no quiere recordar nada. Y no la culpo. Muy bien, cielo. Tranquila. Estaré abajo. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. ¿Está bien? Durmiendo como como un bebé. Mm, ¡Qué bien huele! ¿Qué es? Oh, esas manos. Es chorva de leguma. Una receta local. Vaya, todo es autóctono, ¿eh? Mm. Vino local también. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche... ...será mejor que no bebas. <ríe> Tienes que dejar de preocuparte. Es que... ...encontrarte en Luisiana. El embarazo. Chris nos trae aquí. Entrenamiento militar, todo muy rápido, ¿no? Bueno, al menos estamos juntos. Tú, yo, Rose...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 Mira, oh Dios. Chris, ¿qué has hecho? Lo siento. Eva. No. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Venga, muévete! ¡Despejado! ¿Dos? ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor. Lleváoslo. ¡He dicho que no la toques! ¡Ethan, no! ¡Ah! Doctora, Hola, señor Winters. Tengo los resultados de su hija y me gustaría hablar de ellos. ¿Qué tal les viene el jueves a las cuatro? De acuerdo. De acuerdo. Perfecto. Perfecto. La pediatra. ¿Qué, ¿Qué quiere vernos? Queremos? Vamos. Ten fe, ¿vale? Ya lo hemos hablado. Lo sé. Es lo único de lo que hablamos. Lo repito, Rose no es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, mira. Todo saldrá bien. Confía en mí. ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Ethan! Tú y yo! ¡No eres! ¡Mía! ¿De qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos. Háblame Joder. Tengo que cogerlo. ¿Qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield y Rose? ¿Con quién hablo? Te explico en privado. ¡Los cuatro, por favor, por favor? ¿Qué coño ha pasado? <tose> <tose> No, no, tranquilo, tranquilo. ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Nadie. Hubo un accidente en la carretera. ¿Qué pasa? Amigo? Bien, bien. ¿Quién? ¿Quién ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? Dime que tienes un bien. arma. No, ¿para qué? Toma, ¿Eh? toma. ¿Qué hay ahí fuera? ¿Me escuchas? Hey. <tose> ¡Eh! <tose> ¡No, mierda! Gloria. Eh, ¿Hola? ¿Qué hace aquí? Es peligroso. ¿Qué demonios? Eh, ¿me escucha? Eres tú, el padre de la niña. ¿Niña? Espere, ¡Habla de Rose! ¡Está aquí! ¡Rose! ¡Rose! Está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. ¡Ya vienen! No. ¡Espere! ¡Y Rose! ¿Quién es Madre Miranda? Repica la campana. Pronto volverán.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 No os mováis hasta que abra la puerta. <risa> Vamos, ahora. ¡Deprisa, deprisa! Ya era hora. Oh, de nada. <risa> <risa>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 ¡Mi padre se está muriendo! No es mi problema. ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo. Vamos, esta gente son nuestros amigos. Venga, entrad. Venid, por aquí. Tú no eres del pueblo. Uh, no, soy Idan. Julian, por favor, haz algo útil y vigila. ¿A qué esperas? Bien. Si Elena confía en ti... ...yo también. Entra, Ethan. Espera, voy a ver al resto. Entra, los demás esperan. ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¡Vas a hacer que nos maten! ¡Ay! Anton!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 Dejan de venir. Espera, Luisa. Y... ¿Y tu marido? ¿Le han...? No. No. Sigue ahí fuera. En algún sitio. Fue a por ayuda. Sí, sí, eso. Eso es. Fue a buscar ayuda. Recemos. Por él. Por nosotros. Buena idea. Venid. Dioses, oíd nuestra es voz, juntos como uno en un hombre de gloria. Os invocamos en la oscuridad, oscuridad, para, para, en la oscuridad para entregarnos para a nuestro destino. La, la luna de, de medianoche, medianoche sobre alas negras se alza. Se este es nuestro sacrificio y esperamos la, la luz del alma. En la vida y en la muerte, en la muerte. damos la muerte. gloria. ¡Madre Miranda! Bien, el ya está listo. ¿Me ayudas, Elena, por favor? Esa oración la oí antes. Una anciana en el cementerio. La vieja bruja... ...está más loca que un cencerro. Pero hay sabiduría en su devoción. Y espero que la proteja, como a nosotros. ¿Qué ¡Coño, estás haciendo? ¡Leonardo, qué ocurre! ¡Estás bien! Ya no era tu madre Has hecho lo correcto ¡No! Elena, Elena, no No puedes hacer nada ¡Madre! ¡Todo se viene abajo! No podías salvarlo Ya no era él ¡Déjame! No Nos vamos de aquí Juntos Atrás, saldremos con esto Bien. Déjame salir. El fuego. No hay tiempo. Tenemos que subir. Arriba. Rápido. Vamos.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 Y también... Salva a tu hija. Es que no puedo salvar a nadie. ¡Ayúdate! Es una pesadilla. Porque está pasando todo otra vez. Hotel quién es. Basta. Madre Miranda. Oh. <risa> Mela. ¿Qué ha sido eso? Vaya, vaya. Pensaba que no quedaba nadie. Debes de ser de los duros. Ah. ¿Quién eres tú? Oh. No eres de aquí. Mucho mejor. Madre Miranda estará encantada. Deja de quejarte, ya queda poco. <risa> el mortal no es de utilidad para nadie. Y a mis hijas les encanta jugar con estos forasteros. Es más, te aseguro que si entregas el mortal a los dioses, mis hijas los <tose> un sitio, y hijas, Tú solo. ¿Está bien ¿Quieres.? ¡Vaya, de una puta vez! ¿Qué? ¿Dónde? Solo quieres joderlo en privado. ¿Qué gano yo con eso? Dámelo y montaré un espectáculo inolvidable. Oh, serás vulgar. ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado. Sí, claro. El... Y si un hombre pierde la verga en el castillo, bla, bla, bla. <risa>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 Búscate la comida en otro sitio. ¡Silencio, niño! Los mayores están hablando. Yo soy el niño. Tú eres quien protesta la decisión de Miranda. No sabías lo que es la responsabilidad, ni aunque estuvieras soltada ¡A ver si el ego te cabe en ese cabezón! Mi opinión no importa. ¡Silencio! Mi decisión está tomada. Se acabó la discusión. Recordad de dónde venís. Gracias, madre. Lycans y caballeros, gracias por estar. ¡Que empiecen los juegos! Veamos de qué estás hecho. Winters. ¡Prepárate! ¡No es buena! ¡Nueve! ¡Diez, ¡Nueve! Siete, seis, cinco, 4 tres, dos, uno, ¡Aún con vida! ¡Impresionante! ¡Lo ¡Oh,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 Soy el Duque. Hagamos negocios. Armas, munición, medicinas... Lo que necesite a su disposición. ¿Buscas a Rose? 哈哈哈哈 nou Mm, ¡Sangre de hombre! <risa> Madre, te traigo una presa fresca. Sois tan amables hijas mías. <risa> Veamos al caballero. Vaya, vaya Ethan Winters. Te has librado del jueguecito de mi hermano. ¿eh? Veamos qué tienes de especial. Sin sí, madre, sin sí, madre. <risa>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 ¡Colgadlo! Eh, esperad. ¡Ah! Ah, cuidado con lo que deseas. Y fanfinter. <risa> 啊呵呵呵呵 las brujas locas! ¿no? Ah.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 Y hablando de mirar, ¿quiere comprar algo? <tose> Tus balas no pueden dañarme. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Esto la mortal. ¡No! Madre Miranda, siento informarte de que Ethan Winters ha escapado del imbécil de Heisenberg. Porque está en mi castillo y ha resultado ser demasiado para mis hijas cuando lo encuentre. No, madre Miranda. Sí, claro, comprendo la importancia de la ceremonia. No te fallaré. Con la ceremonia. Ese hombre pagará por lo que ha hecho. Oh, mierda. Ahí estás. Todo esto por una niña que ni siquiera está aquí. Qué estás, diciendo? maldito egoísta desgraciado. Vienes a mi casa, tocasteas con tus sucias manos a mis y, vas, ¡Y ahora encima intentas robarme! ¡Cómo te atreves! ¡Descansa mientras puedas! ¡Porque te encontraré! ¡Y te mataré! Ah. ¿Creías que te dejaría escapar? ¡Te cortaré a pedazos! ¡Antes de que vuelvas a ver a esa niña! <risa> ¡Correr no te servirá de nada! ¡Joder con el castillo! Es un placer ver que está bien. ¿Qué tal va todo? Mi rastro de Rose. Siento... mucho oír eso, la verdad. Bueno, podrá seguir su rastro una vez salga de este castillo. Tiene todo lo que necesita para el viaje. <risa> ¿Eh? Arruinado. todo <g welfare>! <levar> <Jules>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 是 ¡Que ya ¡No a, a, a ¡Maldito! ¡Ah! luna de medianoche sobre alas negras se alza y esperamos la luz del alba. En la vida y en la muerte damos gloria Madre Miranda. Eh, ¿Me recuerda? Casi muero en ese castillo. Dígame, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede alguien estar casi muerto? Pregunta para los sabios. Ya me ha entendido. Aún no he encontrado a Rose. ¿Dónde la tiene Madre Miranda? <risa> ¡Llegas tarde! O mejor, casi llegas tarde. La niña será sacrificada, vida por vida. ¿Qué clase de circo medieval es este? ¡Es solo un bebé! Los emblemas de las cuatro líneas de sangre abrirán el camino que buscas. Puede dejarse ya de acertijos. Quiero encontrar a mi hija. Solo es un acertijo si no sabes la respuesta. <risa> un momento. Esto me suena. ¡Eh! ¡Espere! Ahí está. Presentía que pasaría por aquí. Todo ha sido inútil. Seguro, yo diría que ha encontrado algo de valor. No sé si lo tiene, pero... Vaya, pero si sí tiene a su hija en sus propias manos. ¿Qué dices? Mírelo con detenimiento. frasco contiene su cabeza. No. ¿Qué, qué, qué... Rose está... ¡Ni una palabra más! ¡Es... ¡Es imposible! ¡No puede ser! La esencia de su hija aún está intacta. Su poder es realmente único. ¿Quién? ¿Quién ha hecho esto? Puede salvarla, ¿sabe? ¿Salvarla? ¿De esto? ¡Estás loco! Hay una casa con una chimenea roja en el lado oeste de la aldea. Vaya a ver al hombre que vive allí. Después podremos seguir hablando. Ve al grano y déjate ya de rodeos. No tiene por qué confiar en mí. ¿Pero tiene una idea mejor? Usted decide El cliente siempre tiene la razón Después de todo Si me estás mintiendo te arrepentirás Puto payaso ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? He tenido suerte Dime cómo arreglar esto como prometiste Tranquilo Primero debe usar esa llave para conseguir el resto de frascos de Rose. ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total. Ya tiene uno y los otros jerarcas tienen el resto. ¿Jerarcas? Madre Miranda es la despiadada líder de esta aldea. Le sirven cuatro jerarcas. A la primera ya la conoce, Lady Dimitrescu. La segunda vive en un valle de nieblas, la ventrílocua Donna Beneviento. Ninguno de sus visitantes ha conseguido volver de su vieja hacienda. El tercero es Moró. Un ser deforme que habita en la presa más allá de los molinos. Se dice que no es el único monstruo que mora en esas aguas. El cuarto y el más peligroso es Heisenberg. Opera en una fábrica en las afueras de la aldea. ¿En qué trabaja? Digamos que hay partes de la imaginación humana que es mejor ignorar. Si realmente desea salvar a su hija, deberá reunir los cuatro frascos. Le haré un favor personal. He marcado sus guaridas en el mapa. Aún quedan tesoros en esta aldea. Me consta que todos le serán de gran utilidad. ¿Por qué haces esto? Está todo incluido en nuestro servicio de primera. Por favor, vuelva pronto. Ethan, ven. Tengo algo que decirte. ¿Mía? Rose es diferente. Ethan, tienes que arreglarla. Todos me dejan. Incluso Rose. No quiero estar sola. Está pasando. Te he estado esperando tanto tiempo. Seré mucho mejor hija que Rose. Por favor, quédate conmigo para siempre. ¿Qué? Espera, ¿y mi arma? Mía, no quería volver a perderte. No quería destruir la familia. Mía, ¿de qué estás hablando? solucionar Me voy a llevar esto ¿A dónde vas con la niña especial de mamá? Ella no es suya ¿Tienes algo que decir? ¿A qué te refieres con niña especial de mamá? M mamá Quiere recuperar a su bebé. No juegues conmigo. Eh, eh, ¡Espera, por favor! Si te lo llevas, los demás se reirán de mí. Pero si me esfuerzo más que ellos, no yo... me importa. ¡Espera! ¡Solo un poco más! ¡Por, por favor! ¿De qué te rías? Ah, ¡Eres estúpido! Hablas demasiado. Se acabó. Ahora estás encerrado. ¿Qué estás haciendo? ¡Este es mi territorio! ¡Y no dejaré que te vayas! ¿Qué demonios? ¿Un centro de investigación? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Suéltame! ¡Quinto de una vez! ¿Izan? Me sorprende que hayas llegado hasta aquí. Sería una pena que te pasara algo ahora. Claro, ¿por qué no? Mataste a mía. Mátame y acaba el trabajo. Capitán, recibo señales de movimiento. Debemos irnos. ¿Qué señales? ¿De qué hablas? Nada bueno. Creo que nos hemos descuidado y Miranda lo sabe. Eh, eh, ¿Has dicho Miranda? ¿Qué tienes tú que ver? Olvídalo, Ethan. Esto no te concierne. ¿Y el análisis de la muestra? Hay relación con el hongo. ¡No te metas en mis asuntos! ¡Tus asuntos! ¡Cuidado! ¡Ah! bajo el agua. ¡Se acabó! No tengo tiempo para esto. Demasiado tarde. Miranda está preparando la ceremonia. ¿Miranda te envió para detenerme? ¡Qué patético! ¡No seas cruel! ¡No es justo! Yo debería ir con ella, no tú. ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu problema? ¡No puedo soportarlo más. ¡Oh, Dios! ¡Oh, madre! ¿Por qué? ¿Por qué? Será. ¡Ayúdame, madre mía! Eres mejor de lo que pensaba. ¿Quién eres? No, oh, vamos. Ya nos conocemos, aunque no es que eso importe. Eres el último imbécil en mi camino, ¿verdad? Tienes agallas. Lo admito, Ethan. ¿Pero qué vas a hacer cuando tengas los cuatro frascos? ¿Qué quieres decir? Yo podría ayudarte. ¿Ahora estás de mi parte? No te pases. Te mataría si no me sirvieras. Hay un fuerte no muy lejos de la aldea. Ve allí y coge mi frasco. Haz eso. Y pasarás. Primero, dirígete al cementerio. ¿Qué? Eres un valiente, Izan. Bien hecho. No te escondas, cabrón. No vas a salir de esta. <risa> Contento, genio. Solo un poco más y habremos terminado. Te echaré una mano, pero a cambio. ¿Qué es lo que quieres? Primero ven a verme. Pon los frascos en el altar y pronto averiguarás el resto. Nos vemos, Izan. Mierda. La verdad duele, ¿eh? Esta me la sé. ¿Pretendes matarme como a los demás para así salvar a Rose, verdad? Voy a curar a mi hija. Mira, que, que creo que te equivocas. Estoy dando. ¡He dicho silencio! Perdona. Siéntate. Mira, Ethan. Te están mareando. ¿De qué hablas? Esto no es un juego. ¿Qué te sientes? La zorra chupasangre. La muñeca psicópata. Y el puto besú. No lo entiendes. Son pruebas para ver si eres digno de unirte a la familia de Miranda. No quiero estar en la familia de Miranda. ¡Y yo tampoco, pero aquí estamos! Y ahora es mi turno, ¿no? Me matas y a por el siguiente. ¡Pues te jodes! No me importan tus problemas personales. Solo me importa mi hija. <risa> y a mí también. ¿Sabes el poder que alberga esa niña? Incluso Miranda la teme. Por última vez, Otajolo por Dios. Tú y yo, Ethan. Juntos, salvaremos a Rose y con ella convertiremos a Miranda en papilla. Mi hija no es un arma. ¡Jódete! Piénsalo bien. No te imaginas lo que hay ahí. Sorpréndeme. Tu funeral. ¡No! <risa> ¡No me la Esto es de locos. Tengo que subir. ¿Pero qué? Tenaz. Pero tengo una rebelión que liderar. Así que apártate. ¡Ese cabrón! Llame eso! ¡Te dije que no te metieras, Ethan! ¡Me estorbas! ¿Y a ti qué te importa, Chris? ¡Mataste a mi mujer, hijo de puta! ¿No ¿Crees que la mataría? No era ella. Era Miranda. ¿Cómo? Es un arma biológica. Cambió de aspecto y se hizo pasar por mía. Sobrevivió a los disparos, así que tengo que terminar el trabajo. ¡Mientes! ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Porque sabía que vendrías a incordiar. Ya es duro operar a un sincivil este por medio. ¿Por qué nosotros, Chris? ¿Qué coño está pasando? Muy bien, Isa. Vale. Te debo una explicación. Dame esa llave. En pocas palabras, Miranda está loca. Y la aldea y todos sus monstruos son su creación. Una especie de experimento con el hongo. El hongo, como en Luisiana. ¡Maldita sea! Creí que podría salvar a mi familia. ¡No puedo salir de aquí! ¡No puedo hacer nada! Eso no es cierto. Mira esto. Mis hombres me lo acaban de enviar. Miranda, mira bien. Bruce, joder, tenemos que irnos. Tranquilo, mis hombres controlan la situación. ¡Tiene a mi hija! No lo entiendes. No tienes ninguna oportunidad contra Miranda. Voy a terminar de colocar explosivos aquí Ve al ascensor, nos veremos arriba Y te prometo que salvaremos a tu hija Juntos Puedes estar seguro Y cuando encuentre a Miranda Voy a matarla Bien, Ethan Móntate y... Hazme un favor No hagas mucho ruido Con que metal y polímero, eh. Vas a probar tu propia medicina. Ya voy, Rose. ¡Dios, que ¡Deberías haber aceptado mi oferta! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! The power of He oído explosiones. ¿Qué ha pasado? Acabé con Heisenberg. Voy a encontrar a Miranda y a salvar a Rose. No sin mí. Es muy peligroso. Espera y ¿me oyes? ¿Ethan? ¿Rose? ¡Ethan! ¡Ethan, contesta! ¿Mía? Nuestra hija. Está en especial, verde ella lo es todo para mí. ¿Y para mí? Sin Heisenberg. Has perdido tu rastro. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, pero salvaré a Rose. Tú siempre igual, ¿verdad? Incluso cuando suplante a mí en tu casa. Pobre. Ethan. ¿Quién eres? ¡Y Rose! <risa> ¡Miranda! ¡Basta! ¿Recuerdas a Evelyn y su poder sobre el hongo? Rose es su sucesora. No, Rose es su encarnación auténtica y final. Crecerá y será capaz de controlar a las masas. ¡Y lo hará conmigo! ¡Jódete, puta chiflada! Cálmate. Rose se salvará. La Megamiceta nos cataloga a todos. Sin embargo, ella renacerá como mí. ¡Es mi hija, no tuya! ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! ¿Cuál es el origen de Raúl? ¿Acaso se debe a sus padres? Porque tú eres todo un caso muy especial. Pero he aprendido mucho de ti. Así que ya no me sirves de nada. ¡Miranda! ¡Cobarde! ¡Salí enfréntate a mí! Tranquilo, tu muerte será rápida. Formarás parte de la Mega -micera. Guardaré tus muestras de sangre para más tarde. Una vez amanezca, la ceremonia se completará y yo me convertiré en su verdadera madre, unidas eternamente en sangre. He esperado tanto tiempo Pero el sueño se ha hecho realidad Anfitrión o no, me muero por ver de nuevo a mi verdadera hija Capitán, he confirmado la muerte de Ethan Winters. No conseguí recuperar el cuerpo, pero he grabado pruebas. Conéctate y te explicaré la situación. Mi equipo y yo nos descuidamos. Ayer creímos haber eliminado a Miranda, pero no lo hicimos. ¿Quién iba a pensar que podía simular su muerte? Hmm. Miranda podía haber infectado a Ethan. Así que me los llevé a él y a Rose a la fuerza. Pero el vehículo en el que iban fue atacado. Cuando llegué allí, Ethan y Rose no estaban. La última vez que pude contactar con Ethan, oí la voz de Miranda. Lo ha matado. Y va a pagar por lo que ha hecho. ¿Cuándo acabará esto? ¿Cómo dices? ¿La misión? Todo. Tres años intentando acabar con esto. Tres largos años.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 No podemos fracasar. A divertirse, gente. Como en los viejos tiempos. En marcha. A la orden. A la, a la orden. K9. Quiero saber qué hace aquí la BSA. Averigua algo. Recibido enseguida. Eh, Alfa, Mira esto. PSA. Han ido demasiado lejos. Dos. La cosa pinta bastante mal. ¿Cómo planeas llegar hasta el este objetivo? Primero hay que acabar con esa cosa. Cuando quieras, jefe. Vamos. Alfa Escuadrón, he localizado la megamiceta. Por fin podemos acabar con este desastre. Y ya era hora. Explosivo N-2 listo. Suficiente como para volar toda la aldea. Pues salgamos de aquí y volvemos esto. No antes de acabar con Miranda. No asumiré más riesgos. Voy a entrar. Recibido. En espera. Arriba las manos. Tam veráis aquí Alfa, ¿dónde está Miranda ahora? Aún en la ceremonia. No sé qué hace, pero no se mueve. Joder. Eres.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 Dijiste que nos protegerías Hicimos todo lo que nos pediste El mudarnos aquí, todo Y no me importó Solo quería estar con ellos Así que dime ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Y ya. No está No pude salvarle pero puedo salvar a Rose Vamos Aquí no estamos a salvo ¿Cómo que ya no está? Está muerto Lo siento mía, pero hay que irse Tenemos que destruir esta aldea No Te equivocas Intenté mantener el secreto, pero... No entiendes lo especial que es. ¿Qué está pasando? Hay alguien ahí, qué frío, cómo he llegado aquí, Dios, qué frío. ¡Mierda, mi cuerpo! ¡Qué tonto eres! ¿Revelyn? ¡Muerto! Pero yo... Miranda... Ella... No... Tengo que salvar a los. ¡No! No fue Miranda... Tú ya estabas muerto... ¿De qué hablas? Aún ¡Puedo! No te mato ¿No te pareció nunca algo extraño? A pesar de todas esas heridas Recuerda Fuiste asesinado... Por Jack. Te mató allí... Hace tres años. Eso es imposible. No puede ser. No deberías ser capaz de caminar. ¿Eh? Sal ya de mi cabeza. No, no. deberías poder... ¿Qué, ¿Qué... soy? Yo, yo, yo... hice todo eso. Rose... Mía... Yo... yo ¿Entiendes? Tu cuerpo no es más que el hongo. No volverás a ver a tu familia. ¿Familia? ¿Familia? ¡No! ¡Rose! Tengo que mi hija. ¿Ya estás muerto? ¿Estás ¡Muerto! <risa> ¡Muerto! <risa> ¡Lobo! ¡A qué! ¡Solparé a <risa> ¡Fin despierto! ¿Dónde estoy? Mi carruaje, Ethan. Tenía una pesadilla. ¿Do qué? Su batalla contra Heisenberg fue un espectáculo. Pero ver a Miranda en carne y hueso... ¿Cuánto he estado inconsciente? Pronto amanecerá. Duque, hazme un favor. Llévame hasta Miranda. Lo suponía, así que ya estamos en camino. Llegaremos pronto. Gracias. <ríe> Pero Ethan, ¿estás seguro de esto? Su cuerpo... bueno... No, no. Se calla a pedazos. Sí. Qué idiotez de preguntar. Hablando de idioteces, ¿quién o qué eres tú? <ríe> Ni siquiera yo sé la respuesta. ¡Hemos llegado! Te debo una. Señor Winters, me temo que no podrá volver en algún tiempo. ¿Está listo? Sí, tengo que estarlo. Peña oh, Eva, mi hermosa hija. Ven a mí. He echado tanto de menos. Pues ciertamente especial. ¡Dame a Rose! ¡Ahora! Ya verás. Una vez que te mate todo... ¡Esan! ¡Suéltala! Me he pasado la vida creando este momento. ¿Y pretendes arrebatármelo? Ella me pertenece. Mis deseos se cumplirán! ¡No! ¡No! ¡No es mía! ¿Qué cojones? Ethan. Ethan. Vamos, Ethan. Venga, Ethan, despierta. No. ¿Qué es esto? Ethan. Lo hiciste. Se acabó. Nos matamos el uno al el otro. Izal, ¿Eh? debemos irnos. <risa> <risa> <risa> Ethan. hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea eh, mírame cuando apriete esto debemos estar lejos joder mía te está esperando está viva me oyes viva mía lo siento mucho te quiero cuida de Rose. Podrás decírselo. Vamos, estamos cerca. Cuida de ella. Que sea fuerte. Maldita sea. Dios, Rosmery. ¡Ve, vámonos ya! ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? ¡En marcha! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No podemos! ¡No sin mi marido! Mía, siéntate y agárrate No hasta que me digas dónde está Ethan Jamás nos abandonaría Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde? Es? ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras No ¿Dónde está? son muerto lo intenté se quedó para que escapáramos lo siento capitán tiene que ver esto la bsa no envió a soldados es un arma biológica Órdenes, capitán. Recoge al resto. Pon rumbo al cuartel europeo de la BSA. Pagarán. Te dimos y más cogiste, el espeto, así que más nos debes. Al momento la niña quedó atrapada en un espejo. Sus padres la habían buscado todo el día y por fin la encontraron. Con rabia su padre se enfrentó a la bruja mientras su madre rompió el hechizo con su amor. Pero la bruja era más fuerte y el padre gritó, ¡salva a la niña! Así que la madre la puso a salvo mientras el bosque se consumía. Ahora el bosque calcinado es un triste recuerdo del sacrificio de su padre. Hoy en día, si un niño fija la mirada en el yermo paisaje, tendrá pesadillas en las que se verá perdido, buscando vallas. La luna está muy lejos. Espera, ¿y si tuviera un cohete? Ah. Vale, entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría. Estás de pro. Mal, la luna. No puede ser. No como una creo. Orca. cumpleaños No pude venir la semana pasada Tengo un montón de pruebas Ya sabes cómo es estado. Y hablando del maldito diablo El deber me llama Te quiero Sí, la encontré Pues claro Especialmente hoy <coughs> Tenemos un problema Te necesitan Evelyn No vuelvas a llamarme eso Vale, eh, era una broma, Rose Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer La tengo a tiro Tranquilo yo me encargo. Es solo una niña. Tranquilízate, Rose. Te pareces mucho a él. Lo sé.